En este vídeo les vamos a presentar la estructura de un aula virtual. Podemos indicar que toda aula virtual se estructura por las opciones y menú que se encuentran. En la parte superior, en el bloque lateral izquierdo y en el bloque lateral derecho. En la parte superior tenemos acceso a las siguientes opciones que se repiten en todas las aulas y entornos del campus virtual. Estos enlaces son acceso a la web de la universidad y a los servicios telemáticos y a la información de contacto. A continuación nos encontramos con el icono que nos permite plegar y desplegar el bloque lateral izquierdo, acceso a la página principal del campus virtual y a la página principal del entorno en el que nos encontremos, a las notificaciones y mensajes de dicho entorno, acceso a los diferentes entornos virtuales y a la información de contacto del soporte técnico. Junto a su nombre, apellidos e imagen hay una pestaña a través de la cual podemos acceder al área personal, al perfil, calificaciones, así como para poder cerrar la sesión y cambiar de rol. También se indica en esta zona nombre de la asignatura o curso y la ruta de la ubicación actual. Según vayamos navegando por el aula virtual se ve se va estableciendo la ruta de navegación. En este caso, nos encontramos en esta asignatura, dentro del listado de mis cursos, ya subí dentro de la página principal de este entorno. A la derecha está el icono en forma de engranaje, donde se reflejan todas las opciones que forman parte del bloque de administración. El botón de activar edición. Si queremos configurar y editar los recursos y actividades del aula virtual, tenemos que activar este botón. En la parte central es donde se ubican los contenidos y actividades en el aula virtual. Por defecto vienen 10 temas o secciones. Se puede configurar de tal manera que podamos crear más secciones o eliminar aquellas que no vayamos a utilizar. Además, en el bloque general viene también por defecto el foro de avisos. En el lateral derecho nos vamos a encontrar con una serie de bloques que vienen por defecto como el bloque de administración, el de la guía docente y tutoría, bibliografía, avisos recientes, actividades y actividades recientes. Este bloque lateral lo pueden personalizar, es decir, si activan la edición, podrían añadir otros bloques que les ofrece el sistema y además eliminar aquellos que no consideren necesarios para el desarrollo de su asignatura. Si nos ubicamos en la parte lateral izquierda, este bloque está formado por tres secciones. En la primera sección se encuentra nombre corto de la asignatura, acceso al listado participantes del aula virtual, a la configuración de las insignias de las calificaciones y acceso a todos los temas o secciones de la parte central del aula. En una segunda sección nos encontramos con el área personal o página principal del entorno, acceso al calendario, al banco de contenido formado por las actividades H5P, y en mis cursos, el listado de cursos que tengamos disponibles en este entorno. La última sección estaría disponible si tenemos la edición activa. Habilitamos la edición y nos encontramos con la opción de agregar bloques. Al seleccionar uno de estos bloques, se visualiza en el lateral derecho del aula virtual. En líneas generales, esta sería la estructura de un aula virtual. A partir de aquí, teniendo en cuenta las características de la asignatura, así como los contenidos, metodología y las actividades que propongan sus estudiantes irán organizando dichos contenidos y configurando las actividades con las diferentes herramientas y recursos del aula virtual. Por último, no olviden que al terminar de trabajar o realizar las actividades en cualquiera de los entornos deben cerrar la sesión. Asimismo, si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual.